un villancico, que estamos en Navidad, yo quiero celebrar las fiestas. Así que vamos con la marimorena Morena. En la matemática española, Rey Pastor destacaba, era el siglo XIX y hasta entonces no hubo nada. Mates, mates, mates, mates españolas. Hasta hace bien poco estaba muy sola. Hay que encajar ahí. Luis Antoni Santalo tiene una teoría integral es cálculo y también la proyectiva mates, mates, mates mates españolas cuanto más se apoyen más habrá y encajado. con Miguel de Guzmán aprendimos grandes cosas pensamiento capturó en su escuela talentosa mates, mates, mates mates, mates españolas en el siglo XX mejora Todas. Un gran congreso mundial en España no llegaba, 2006 significó un total cambio de etapa. Mates, mates, mates, mates españolas y nunca más volverán. Feliz Navidad matemática, Santiago. Felices y fiestas. Que no te empaches con los turrones. No, cosa, ni ¿vale? los polvorones, ni, ni las interales. Calcula, vamos. Calcula. Adiós, muchachos. A ser felices, amigos.